Y seguimos hablando sobre el gran reto del Black Friday, ¿no? Uno de los grandes problemas del e-commerce es la encontrabilidad de los productos. Los e-commerce que son capaces de ayudar a los usuarios a encontrar lo que buscan de una forma rápida, eh, de una forma sencilla, pues tienen unos ratios de conversión más altos que la media, es decir, yo entro en e-commerce y me encuentro, pues, muchos productos, pero al final no llego con aquello que realmente estoy necesitando, ¿no? Encuentro un batiburrío de productos y necesito ayuda. Si no recibo esa ayuda lo antes posible, lo normal es que abandone esta tienda, ¿no? Porque me, abru me abruman tantos productos, ¿no? Entonces, para enseñarnos a dominar el buscador de nuestro e-commerce y que nos ayude a, a, a llevar nuestras ventas al siguiente nivel, tenemos hoy con nosotros a Jurens Palomas, un veterano del e-commerce que seguro muchos lo conocéis. ¿eh? Él es el Head of Marketing de DoFinder, el buscador por excelencia de e-commerce de origen español, y es un veterano que, que bueno, pues le, le invitamos, le liamos un poquito para que viniese hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Llorenz. Si puedes pasar por aquí. Andrés. Vienes hasta brandeado hoy, ¿no? Sí. <risa> He venido a punto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Llorenz. Muy nada, bien. aquí ya, yo, yo ya estoy como en casa. Esto es un live. Si nos equivocamos, continuamos. No pasa nada. Sí. Genial. Sí, sí. Genial, perfecto. Pues nada, primero agradeceros a a Product Hackers a ti Andrés, a Multiplica, a OnLife, pues eh, permitirnos compartir esta, esta sesión con vosotros, que está siendo una maravilla, ¿eh? o sea, me está gustando mucho, o sea, muy bien Andrés. Gracias, gracias, y por venir, sobre todo. Hombre, sí, eso no me cuesta nada. Que cruzar Barcelona a estas horas no, no es tan bueno, fácil. Bueno, he venido antes, he venido <risa> antes ya por la mañana temprano, o sea, con calma y bien. Y bien Genial, bien. Pues, pues vamos a ello, Yurens. Pues muy bien, a ver... Eh, pues mi idea es pues, un poco contar o compartir ¿no? pues, eh, fórmulas para vender más a partir del buscador, a partir del, del buscador eh, avanzado. Y quería empezar por... Imagina que, que pudieras descubrir qué productos van a querer comprar tus clientes en Black Friday y saberlo hoy. Eh, o imagina que, y suena un poco utópico, ¿no? que instalando un plugin en 5 o 10 minutos sin conocimientos técnicos pudieras incrementar las ventas eh, de la campaña de Black Friday sobre un 10%, y no solo en la campaña, sino de forma permanente. ¿vale? Esto que parece, digamos, poco real, no es, es realmente factible, y mi, mi idea es compartir o contaros el, el, el cómo, pero también el, el por qué. Super Llorens, han escrito ahí. Super Llorens, ahí. alguno sí, de WooFinder, que va camuflado por ahí, <risas> he dado instrucciones al equipo. Sí. Eh, entonces, eh, partimos de partimos en, en lo que os he comentado, ¿no? Que, que estáis utilizando el buscador estándar, es decir, el buscador por defecto, la caja de búsqueda que, que lleva, pues, eh, o PrestaShop, o Shopify, o Magento, o WooCommerce, o cualquier de estas herramientas. Si las estáis usando, eh, digamos, hay un, un pequeño problema, ¿eh? que es decir, que principalmente, el tema está en que mucha gente busca, más en Black Friday, y de forma, además, muy, muy, muy concreta, y con poco tiempo y con estrés, ¿no? Eh, y de esta gente que busca... Muchos no encuentran, simple, ¿eh? es decir, más o menos sobre el 15% de gente que busca no encuentra productos o se, se encuentra con el temido no hay resultados cuando sí que existen productos para esa búsqueda o productos similares. ¿no? Entonces, eh, además, dos de las búsquedas principales que se hacen en Black Friday, pero también en general, son, por referencia, que en muchas ocasiones los buscadores no indexan este elemento, claro o por backfire de manto locos, con el copy-paste. Pero claro, si es por referencias, porque la persona ya te viene buscando precio. Porque ¿no? viene informada, viene claro. informada desde hace tiempo y el día de backfire de las ofertas va directo a esa búsqueda, claro. ¿no? Con el copy-paste mezclan referencias, ponen caracteres como guiones, ampersanes, que el buscador a veces se vuelve loco, ¿no? Pues entonces, muchos de estos buscadores no pueden devolver resultados. La, la segunda es eh, búsquedas, con, como diríamos, ¿no? por propiedad o por funcionalidad, por ejemplo, en moda, vestidos eh, rojos, o no, perdona, cazadora roja de invierno, por ejemplo. Es decir, muchos buscadores devuelven resultados, pero muy pocos de ellos son realmente relevantes y comprenden digamos, estas palabras claves juntas que significan. ¿no? Entonces, son búsquedas muy muy habituales en Black Friday, y especialmente el de referencia. no, También el resto de campaña y el buscador estándar de las plataformas no sabe bien cómo resolver esto y sin entrar en búsquedas con sinónimos. Que sé, neveras, frigoríficos, smartphones, celular, móviles, ¿no? Entonces, digamos que existe este problema que al final es la base de que solucionando pues realmente podamos aumentar, digamos, estas, estas, estas ventas. Se soluciona fácil, te podrás imaginar, eh, pero bueno, instalando un buscador avanzando, yo os sugeriría DoFinder, ¿no? Pues este, <risa> este, este problema se, se resuelve. Dicho el, el problema, mi idea hoy es dar o compartir tres... Preguntan precio. Pero Yo a ver, la por, suelto. Si aquí es... está, mira, Elena Fernández, que está por aquí conectada, pregunta precio. Elena, ¿tienes, <risa> tienes una versión... O sea, de entrada hay una prueba gratis 30 días, ¿vale? Y con eso sabrás el precio exacto en función al consumo y uso de buscadores de tu, de tu tienda online. Hay un plan gratuito para pocas búsquedas y luego a partir de aquí, a partir de 30 euros, pues aproximadamente hay planes disponibles. Me vas a dejar que te haga otra pregunta. Yo sé que te estoy interrumpiendo. Ya la de, o sea, no, tú tu charla, pero hay una interesante. Me tendrás que dar algún minuto más. Eh? Te, te, te ah. lo daremos, te lo haremos Tenéis búsqueda predictiva. Esto lo pregunta Raúl. Tenéis búsqueda predictiva en función del histórico de búsquedas en Google del usuario. Uh, desafortunadamente no podemos acceder a esos datos. Eh, pero los que sí. Los que sí, uh, de momento, estamos trabajando en alguna cosa que no tiene relación directa, pero eh, lo que sí que tenemos son históricos de búsquedas de usuarios. De hecho, cuando alguien entra normalmente en la primera búsqueda, normalmente normalmente fuera de campaña no compra. Hay un proceso. Entonces, lo que sí que tenemos es que cuando vuelve a entrar, decidido a comprar y hace clic en la caja de búsqueda, le sugerimos búsquedas anteriores. Pregunta Raúl que si a las cookies del usuario, ¿sabes? Eh, no, no, no, no, no, Digamos, en ese sentido no almacenamos ese el tipo tío de datos de party, todo eh, aquello, ¿no? para nada. <risas> almacenamos datos de búsqueda, digamos anónimos, ¿no? En ese sentido no no nos metemos en terrenos complicados. ¿no? Tengo varias preguntas, Jurens. ¿Qué prefieres? Seguir con la charla. Yo seguiría con tres puntos que quiero. <risas> Venga, da las tres puntos vale. y luego vamos y, a las preguntas. Y, y intentaré ir rápido, porque si no me enrollo, ¿no? Pero principalmente, como tres cosas que podemos hacer con el buscador para convertirlo en una palanca sí. de, de crecimiento en el e-commerce, ¿no? Datos, es decir. Mucha gente, mira, el año pasado creo que la gente, lo leí ayer en LinkedIn, ¿eh? una publicación, no me acuerdo de quién, no, decía que la gente hace dos años, las búsquedas que hacía previas eran pues un par de semanas antes, ¿no? que el año pasado empezaron a buscar ya a finales de octubre la mayoría de gente que quiere comprar cosas que tiene en mente para Black Friday. Entonces, a día de hoy lo están haciendo ya. ¿no? Es muy importante obtener tener acceso a datos de qué está buscando la gente en tu tienda y cuál es el comportamiento ante esas búsquedas son buenas son malas el ctr post búsquedas bajo la gente no clica tengo que revisar los resultados cambiarlos organizarlos comprar productos que no tengo no eso es un punto ya no te digo si si vemos las estadísticas en tiempo real del mismo día y hey, que la gente busca esto no lo encuentro le ofrezco este otro no el segundo sería uh, buscadores que permitan búsquedas de no productos mucha gente compra en tiendas nuevas en black friday y busca cosas que no son productos financiación política de evolución hasta también contenidos, guías de regalos, ¿qué le compro a mi mamá? Hay gente con que busca cosas raras, ¿no? Entonces, es muy importante poder devolver resultados que no sean solo de productos específicamente en este tipo de campaña, ¿vale? Eso sería el segundo. Y el tercero, pues bueno, eh, pues que contrates al dependiente perfecto, dependiente perfecto, ¿no? En este caso, bueno, bonito, barato, que cuando le preguntes te devuelva resultados rápidos, eh, que sean productos que te enseñe que son relevantes, que te permita filtrar por color, te permita filtrar por precio, que te sugiere alternativas y que siempre esté ahí presente. Porque hay una tendencia fea, que es que en la versión móvil esconder el buscador. Un dato que nos ha comentado, quien busca compra entre 4 y 6 veces más. En Black Friday tenemos datos de post-conversión del 25% en búsquedas. Entonces es muy importante que en móvil, por favor... Eh, depende del negocio, ¿no? Pero tener el buscador siempre fijo en el header, en la parte superior, con contraste y en todas las páginas, ¿no? Porque si no, ese dependiente perfecto, que no falla, que atiende, que tú tengas que estar pendiente, ¿no? Y de forma precisa, pues, sea visible la gente lo use. Nosotros eso, en Product Hackers, es algo que siempre lo tenemos en cuenta, ¿no? O sea, hay e-commerce de muchos productos, hay que priorizar el buscador, ¿no? Normalmente es una palanca que... Ya os, tenemos, ya os tenemos a vosotros de partners allí. Y lo que dices es una palanca, además, eh, económica, no y rápida de instalar Exacto. y con pocos problemas técnicos. O sea, es, es genial. ¿no? Oye, ¿quieres alguna pregunta o, o qué? Eh, vamos. Bueno, sí. <risa> eh, vamos a ver, vamos a, vamos a encontrar alguna pregunta. Mm, tenemos una aquí que dice, ¿se puede usar el buscador para promocionar productos en concreto? Sí, sí, es decir, puedes hacer que entre, cual, entre una búsqueda un, una serie de búsquedas, priorizar o un producto o una serie de productos en función a tu criterio o en criterios de negocio. Es decir, si tengo más margen en la marca X, priorizo ante chaquetas la marca concreta. O porque tengo más margen de beneficio, o meter banners con alguna oferta, con algún descuento, todo eso te permite un buscador, un buscador eh, avanzado. Pues vamos a lanzar un quiz, ¿vale? Así que registraos rápido los que no habéis hecho, seguramente ya nos dé tiempo. Y la pregunta es: ¿de media cuánta gente que busca obtiene cero resultados? Venga, vamos rápido. Por cierto, antes estaba dando mal los ganadores, porque decía el 1 y el 2 que me aparecen y, y, y no es el 2, son los que aparecen con la señal de ganadores. ¿Vale? O sea, yo en alguna mencioné en orden y no es en orden, es el que tiene eh, la medallita amarilla y la medallita naranja, son los que ganan, ¿vale? Y aquí tenemos a Tony y a María, que son los que han respondido más rápido a esta pregunta. Oye, Llorens, vamos a última pregunta, y te, y te dejo porque esto, esto mola, ¿eh? Lo del live shopping. Yo, yo ¿eh? quería añadir una cosa más, dale, cuando me permites. ¿eh? Mira, es decir, para cerrar lo que he comentado y que, y que gráficamente se entienda el tema, es decir, ¿Qué búsqueda en común tienen muchos e-commerce eh, de distintas categorías en Black Friday? Dime tú... ¿Qué, qué búsqueda? ¿Qué búsqueda en común? Una búsqueda que se repite en distintos e-commerce de distinto tipo de negocio en Black Friday. ¿Ofertas? ¿Black Friday? ¿Ofertas la, Black Friday? La misma palabra. La El misma año pasado keyword. estuve buscando en muchos e-commerce, más de la mitad no daban resultados. ¿Por qué? Un poco en relación a lo que comentaba, ¿no? ¿Por qué no tienen datos o no revisan las estadísticas de su e-commerce porque su buscador no ofrece resultados Exacto. a búsquedas de no producto y porque no tiene el dependiente perfecto. ¿no? Pues mira, tengo una pregunta que dice, ¿qué puedes hacer si descubres búsquedas que hace mucha gente y para las que no tienes esos productos? Pues despabilarte, es decir, ahí... <risa> claro, <risa> Eso... esto es interesante, o sea, tienes un modelo de negocio, tienes unos productos, pero resulta que la gente va a tu tienda y mucha gente busca algo que tú no vendes. Pues, pues muchas cosas, desde plantearte montar un marketplace para toda esa serie de keywords ¿no? que tú no cubres, adquirir eso, esos productos, entender bien las necesidades de tus clientes, comprar el producto que no tengas o llegar a un acuerdo con terceros, ¿no? entre otras muchas cosas. ¿eh? Pero principalmente, es decir, eso da, tenemos clientes que cada lunes revisan durante una hora las estadísticas y a partir de ahí sacan una cantidad de información brutal, hasta para fabricar productos, colores, estilos, es decir, la información que da es, es vital. Oye, Jürgen, ¿alguna novedad tecnológica rápida que nos puedas decir que estamos sin tiempo ya? Sí, muy rápido. Eh, por ejemplo, el tema de búsquedas por imagen es una cosa que ya tenemos disponible, puedes hacer una foto, o sea, fotos, yo, zapatillas O sea, yo me descargo una foto, la, la pego en el, en el la buscador. Subes en el buscador y me salen los resultados eh, eh, lo de que, la tienda. Que se parezcan más dentro de, vale. dentro de la tienda, eso es uno. Otro es búsqueda por voz, es pues un tema que ya pues más o menos, pero pocos e-commerce realmente están utilizando. Mm -hmm. y, y te diría también que en DoFinder estamos ya ofreciendo, fuera de la búsqueda, eh, cross-selling, up-selling, en ficha de producto y en homepage a partir de la navegación del usuario y también de los datos de búsqueda, que creemos que es un mix muy, muy bueno. Y es una cosa que hemos lanzado pues, pues hace nada, aún casi que no hemos ni comunicado. Pues muchas gracias, Llorenz. Oye, hace un placer tenerte por aquí, ha sido muy interesante. Hay muchas preguntas por ahí, pero te, te una cerveza, las pasaremos, te las las pasaremos y, y después las, las, las respondes, ¿vale? Muchas Gracias, gracias por venir.